añadir que las empresas españolas que están criticando tanto la reforma aquí en México son las responsables de la crisis energética en España, que están viviendo en ¿no? <risa> Eso y, y que no había... especularon con los precios. <risa> Se movió bastante fuerte, eh, fue uno de los días con más training topics he visto, si podemos ver ahí la lista que les mandé. Eh, seis training topics en un día, Ajá. hablando en contra de la reforma del presidente López Obrador, y en muchos casos eh, con insultos, con descalificaciones, ahí, ahí lo está. podemos ver. Eh, don Pendejo, este... <risa> Muchas reformas, reforma genética no. Este, y eso requiere un gran esfuerzo, una gran coordinación, porque eh, estamos hablando más de 15.000 tweets en un día, cuando generalmente lo que hablamos aquí son tendencias de mil, 2.000, mil a veces. Pero aquí utilizaron a todos los equipos que siempre están en contra de. Y al mismo tiempo se generó esta tendencia acerca de Lilith, pero ya es un tema que hablaremos más adelante. Ok. Este, bueno, aquí vemos la nube de. Si la pueden regresar esta esa imagen, por favor. Es que hay un caso, hay algo que quería comentar es que uno de los hashtags que más destacaron durante la discusión de la reforma es latinos que ese medio se encargó de difundir mucho de las, de las opiniones en contra entonces eso no lo, habíamos hizo, no lo habíamos visto ni con el universal en otros casos ¿no? y en el 2013 cuando se discutió la reforma de Peña Nieto entonces qué intereses hay aquí ¿No? que nos digan de las, ¿de las opiniones en contra de quién? ¿de, de la, la cúpula empresarial, eh, oh, eh, oh, más bien oh. apoyando las, las versiones que estaba desmintiendo este, Miguel fueron amplificadas mayormente por las cuentas de latinos. ¿no? Se treparon no Se treparon. al tema para potencializarlo en redes sociales. Así es. Oye, sí. ¿y quién lo estuvo replicando? Porque además ahí, ahí vimos conflicto de interés. Ahí vimos por ejemplo a Margarita Zavala ¿Ah? tuiteando en contra de la <risa> reforma Dijo que iba a afectar a la economía de los mexicanos. Será la de su esposo, que era consejero de una filial de Iberdrola, por lo que recibió más de 8 millones de pesos, pero de todos los mexicanos me parece. Sí, que... las famosas puertas giratorias, que, como, que se repiten muchos en España, sobre todo es un caso típico, y aquí Calderón, trabajando para las grandes este, eléctricas. ¿no? O sea, que nos digan de una vez, o sea, que estos medios y estos expolíticos abiertamente están formando un lobby a favor de, de, de la explotación de las energías y todo este tema. ¿no? Pero que no sean hipócritas.